La primavera, ya llegó la primavera, aquí está, aquí está, se va a quedar. Primavera en la playita, primavera, florecillas, primavera, pajaritos, primavera. Aquí está, aquí está, se va a quedar, primavera, ¿vale? primavera, en la playita, primavera, florecillas, primavera, ya llegó la primavera, ya llegó la primavera.